Meditación guiada, deja de ser tú. Si lo deseas, empieza la sesión con la inducción de las partes del cuerpo, la inducción del agua ascendiendo o con cualquier otro método que hayas empleado o creado en el pasado. Cierra los ojos y respira de manera honda y lenta varias veces para relajar la mente y el cuerpo. aire por la nariz y sácalo por la boca, haz que tu respiración sea prolongada, lenta y regular, inhala y exhala rítmicamente hasta moverte al presente.